Llega, no vidente. Se defiende, se defiende el fraude de la lotería. ¿Y qué dice ella? Así es, ayer hablamos sobre esta señora, ¿verdad? Y el video de supuesto fraude del año 2019. Entonces dice Ana Mercedes Linares, que tiene 19 años trabajando para la lotería, indicó que, a diferencia de ahora, eso no fue un fraude, sino que fue a una falla en el globo, en ese globo ahí donde están los números de la Lotería. Eh, la mujer que reside en una humilde vivienda con su esposo aseguró que en ese sorteo no hay nada de fraude y que lo único que hizo fue cumplir con su trabajo. Pidió que el caso sea investigado y esclarecido, o sea, el fraude de la Lotería Nacional pide que sea pues investigado y se puso a disposición de las autoridades para cualquier interrogatorio y dice que va así a defender su honestidad. Ayer miércoles, el presidente Luis Abinader suspendió por un plazo de 60 días renovables al administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dissent, y, y, y, y, y colocó en su lugar a Teófilo Kiko Cabar. Hay un audio ahí, Villalona, no sé si tú lo tienes. Vamos a ver esto primero ya tú vamos a hablar. Oh, sí. Te está comiendo bien donde ya está. Hmm. ¿Tan es, sí. la que yo, Dios la yo realmente no entiendo eso, porque ella se canta y se llora, porque ella dice, hubo un problema en el globo, si ella es ciega, ¿cómo sabes si hubo un problema en el globo? Dice, no se movieron, todas las hora se quedaron algunas arriba, ¿cómo tú sabes que se quedaron algunas arriba? Justificando, justificando. O sea, ella se está matando <coughs> a día misma. Bueno, eso está raro, eso no es de ahora, esa no fue la primera vuelta que yo hice, No. No, llevan a ser... Eso no fue la... Nada, a nadie lo la primera vez en, en, en esos fraudes así. Tenían rato esos cieguitos alimentándose de, de, de esos fraudes. 16, claro. ya tú sabes. Quizá una cosita por ahí para que no hable, cuidado. Sí. También hay un, eh, usted chequeó el audio. Aquí tenemos un audio, no sé si los muchachos los tendrán allá, pero en cualquier caso lo vamos a poner aquí, del audio de Michelle Dicen, que reaccionó sobre su suspensión eh, como director de la Lotería Nacional. Vamos a escuchar un poco. Mamotreto va armado porque yo te voy a decir algo a ti. ¿A quién Hacienda pretende convencer con ese maldito, con ese maldito mamotreto? Dice que, que Hacienda fue al tribunal y le perdió a Merchor un caso. ¿O es que tú no sabes que Hacienda no ha perdido ni un caso nunca? Dime. Hacienda no ha perdido ni un caso. Hacienda metió preso arbitrariamente al presidente de, de, de Santiago, Sami. Y duró tres meses preso y nadie pudo sacarlo hasta que no se pusieron de acuerdo Hacienda y uno tuvo que humillarsele a ellos. Metieron en un asedio al tipo de Neiva, al presidente de Neiva, los inspectores de Hacienda. Pero ven acá, y es que nos estamos poniendo loco ¿Qué, es lo ¿Qué es lo que ustedes quieren ver con esta vaina? Y si es verdad, va a pasar, y yo se lo dije al mismo director, se lo dije como amigo, como él me dio un par de cosas como amigo... Como amigo yo le dije, sí, yo no tengo que ver nada con eso. Y está fuera de control el tema. Y va a haber un lío. Y ya eso no se puede controlar porque es que ellos apretaron demasiado la tuerca y la corrieron, hermano. Ahí hay grabaciones de gente muy comprometida. Dicen, si usted no quiere pagar los 3 mil pesos, inscríbase. O sea, que tú reconoces que están cobrando 3 mil pesos por debajo. Entonces, esta gente... Ahora, con el tema de los sobrepremios, le dieron un palo de gallera al sector banca. Y ahí hay gente que no le va a coger chantaje ni presión a nadie. Y mire una cosa, el tema ese, que es más delicado de lo que se piensa. Ayer estaban contando, ¿y sabe por cuántos vouchers de banco iban? Por más de 160 vouchers de banco, de depósitos millonarios que le han hecho a cuenta de banco que es la mafia que opera de Hacienda ha pedido y esto yo me voy a desligar para que tú lo sepas, incluyendo este audio, está en poder de un equipo de personas de manera profesional, familiar y de intereses. Para que si a mí me pasa algo, porque están queriendo que soy yo que estoy enchinchando con la maldita rueda de prensa esa. Y la maldita marcha que va para Hacienda. Yo no quiero más problema en mi vida señor y cómo va a querer más problemas ese hombre te... está más asustado que pero cualquiera el hombre, ¿Lo ese lo hombre va a cantar más que Girón ahora ese, iba de ¿Eh? sabe, ese, es <risa> ese va a ser cantante de él ese va a ser cantar cantante pero oye lo... que no quiere pero cuando están robando llegó tarde papi Juan cuando están robando no sienten problemas en su vida cuando tiran ese 13 que, que, que la, la banca quedan de lado la que no desaparecían quedan de lado. Entonces, este hombre va a decir que no quiere más problemas Eso. No, él no quiere problemas. su vida y de <ríe> todo. Un ejemplo para todo el que está aquí. Oye, más hombre que ya hay aquí en este, en este estudio. Natalia. Natalia. Okay. <ríe> <Nathalie>. Oye. Estoy chequeando ahí. Si yo. Jorge, atención, papi Juan. La gente con cueva de aquí. Si yo soy, un ejemplo, el jefe de este cuadro, de todos los que están aquí, y a mí hay que darme información de todo lo que pasa, y yo me enter, yo soy el que llevo la cuenta de todo. Y se arma un fraude. ¿Cómo yo no me voy a enterar de eso? Si soy yo que manejo todo. ¿Eh? Entonces, a este lindo lindón, son los más bellos que tiene este país, ese hombrecito. Viene a decir que no sabe. Cuando viene ese palo acechado, como he dicho, el palo de la gallera. Ellos se hacen lo locos ahora. Lo loco? No, de 200 está hablando, ¿eh? Ahí es más de 100 lo millones en el aire. Y cuidado, ese fraude es para que esa porquería no esté ahí. Entonces claro. ustedes están de acuerdo conmigo. Ese fraude si es un país que se respeta, quitan esa lotería. Es super equino mejor y, y valga la, la redundancia, <risa> valga la publicidad. Porque le dan, si tú no sacas ninguno, te dan 80 pesos. No, gente. y con todo to esto que está pasando, la gente sigue jugando. La gente no está ahí uno uno a la noticia. Sí, le dije, Dios tiene que venir a ti, se sí. una pela. Date una pelea. Ay, Dios, a las 12 de la noche, date una pela con candela. No, incluso ya mismo los rieles los viejitos dicen, "Y que no, pues son cosas que pasan." Son cosas que Eso pasan. Eso se arregla. Ellos Yo voy a seguir jugando porque Dios me tiene lo mío. Ese vicio es tan grande. Y ¿Qué? Dios va con juego. Dime. Se agarran de alguien. Dios ni en la película aceptó juego. Mira, dirán, dirán cuando vayan a cielo San Pedro, porque tú no me hiciste rico. ¿Qué? <ríe> San Pedro, porque tú no me hiciste rico, no, porque tú lo jugaste todo en la lotería pendejo claro, <risa> claro. No, puede, no puede venir ahora con, con esta falacia que él no sabe no, yo no ahora no saben sabe ahora son y responsabiliza a las bancas ilegales porque parece que ese lío está entre, no. están envueltas las bancas no. ilegales pues bien seguimos en lo que es la lotería este señor es muy sinvergüenza pienso yo porque qué no puede decir que él no sabe porque es qué sí es Exactamente. Es se está limpiando. Ahora, si, si hubiese un premio, se hubiera ganado. ¿Quién que sale? <risa> ¿Quién que sale a, a presentar el premio? Que se ganó la batería. Este los ciegos se ganan un premio. Mira, aquí ¿eh? hubo un general en San Francisco Macorís que pasó un caso, no sé si te acuerdas, que se llevaron un policía a la fuerza de ahí, de, de, de, de Palacio de Justicia. Ajá. Y cuando se el lío que vino de la capital, el tipo dio la cara al general y dijo: Yo soy responsable de lo bueno y lo malo que hagan mis hombres. Claro. Si algo hay que pagar, yo pago por ello. Y se lo llevaron de aquí de Macorito y lo instituyeron y todo, pero fue responsable. Claro, eso así. Sea, Usted no puede decir que. yo, Villalona, por... ser responsable. Claro, Ya, sí. responsable. Sí. Sí, vamos a dar una pausa y retornamos con el cumpleaños, digo, con, <risa> con más información. No, hay cumpleaños. aquí. que claro. aquí no se puede beber.